buenos días buenas tardes y buenas noches en esta ocasión tengo este abanico y quiero ponerlo así hacerlo inteligente así poder manejarlo con Alexa y para eso voy a usar este sono que es dual porque tiene dos interruptores internamente y este modelo es para insertarlo dentro de las cajas de la toma corriente en este caso yo lo voy a poner aquí o más o menos por aquí para que no te ocupan tanto espacio porque este que yo lo tenía antes, con uno, pero este, este es muy grande y de mucha potencia. Y esto tiene tres velocidades. Y yo usaba la mano tres primero, el cuarto no lo usaba. Yo tenía un arreglo muy específico. Que al final, de, de, cuando, cuando termine de, de poner esto y todo, poner esa parte para que lo vean. Entonces, este tiene dos salidas aquí estaba apareciendo un vídeo cuando lo abrí para ver si ETA2 estaban interconectados con la 2 si ETA, que es para poder accionarlo por aquí arriba la dos salió individualmente que le ponía con esto una B o dos la mano para encenderlo manualmente siempre lo hacía con Alexa entonces, ahora pega a pegar cómo esto, es sencillo bueno, es sencillo necesitarías un tester si lo haces por primera vez porque en el cable aquí, este cable siempre hay uno que es potencial y neutro pero en este caso este cable bien indicado aquí abajo, no, pasa aquí aquí es que viene bien indicado pero no sé si va a, ¿Sí va a ver viene marcado con las indicaciones de cuál es cuál de cuál es el potencial y el neutro no se lo puedo ver ahora entonces lo primero que hay que hacer es abrir aquí arriba y voy a explicarle cómo está puesto este selector para que lo puedan poner ¿Y, ¿Y está aquí este el cable el compositor porque es un motor que debe llevarlo aquí están las conexiones hechas para el motor este cable es porque seguimos un código de colores el blanco siempre es el neutro pero para poder está más seguro ustedes aquí las, la, la clavija debería ser una más grande y otra más pequeña o si fijan en el que toma corriente y ven que clavija es, en el es más grande por ende, ese es el potencial. O sea, miren esa clavija con los, que vienen, con los dos cables que vienen aquí. Mayormente, siempre el que es verde que es el neutro, que es ese. Ese otro no lo van a necesitar. Te van a necesitar el, el negativo y el potencial o la masa. Que aquí también es muy obvio porque directamente al selector va el potencial. Es el entrecable hacia el motor más lo del capacitor. Que bien, los cables del capacitor y el neutro que va al motor también. Entonces, el neutro, sacamos un cable para alimentar nuestro sonov el que vamos a usar. Que es este, que necesita un neutro, el potencial, que lo vamos a sacar desde el mismo selector, la unión ahí. Y el primero creo que es este. Ahí dice un... Ahí, creo que está marcado. Dame más Ahí, eso, eso hay que ser brillante ahí. Hay una marca. Y dice un nombre. Ahí dice 0 o 1 creo que es. Y ahí está el otro número. Y va siguiendo un orden pero si no están seguros van cogiendo y esto lo va moviendo de posición con el ts en continuidad y, y miden desde este de este a este si hay continuidad cuando lo ponen en la primera velocidad lo ponen si hay continuidad es este y dice, si lo ponen en el segundo de si continuidad es, este, es el siguiente como ya eso yo lo hice entonces ahora voy a hacer quitar esto de aquí el botón de arriba que una rosca talla okay. lo tengo fuera Déjenme cambiar de la punta al Tessel, entonces sé que ya cambié la punta Entonces venimos cuando lo, saca, cuando lo saques vas a perder la referencia, pero... Sabes que este es el neutro, lo dejaste puesto, cerrado, y lo pones con el primero de aquí, y le das la vuelta No es difícil, vamos poner el selector Entonces ahí sabes que, está en... apagado, velocidad baja de protección de alto voltaje estamos no dejando contacto Ay, se agarró ahí, apagado pero me es que si sí. es un sistema de enganche entonces como la punta tiene teniendo contacto pero como es un sistema de enganche para sacar los cables vas un lillo, Por la parte de abajo creo que metes algo plano y te permite sacar el cable, acá de a sacar también el otro ese tipo de sistema a ver si se ve ahí y como una pestaña que se levanta entonces tú como si fuera un tejra el sistema que tiene los tejra para agarrarse así medito ahí entonces lo vas midiendo así por cada uno tengo que soltarlo porque lo agarro de otro lado ahí. ok ya con el tester yo pensé que funcionaba de una forma pero funciona de otra vez entonces lo que yo voy a tener solamente es la velocidad baja y la velocidad alta la velocidad media no la puedo tener porque es un conjunto de todo que se enciende encender la velocidad mediéndose con este cable porque voy a respetar el es decir, el neutro y el potencial que van a ser blanco y negro tengo el rojo que es para encender la velocidad baja y el rojo y el azul se si enciende la velocidad alta cuando se enciende los dos al mismo tiempo entonces ahora es tengo también el set de agujero la caja aquí abajo ahí se ve ahí la colita de la caja para sacar todos los cables por ahí esto lo voy a quitar voy a poner todo en su sitio voy a cajar un poco de cinta para ponerlo en los cables para que no se corte procediendo por ahí una brida para agarrarlo tapo todo esto y lo pongo en su sitio y después conecto todo esto y lo configuro bueno después de mucha confusión, mucho lío ok, aquí tenemos el sonó ¿no? entonces, respetando las reglas potencial Este el cable más corto que me quedó, neutro velocidad baja como se enciende, en lo de la velocidad alta entonces no sé si ponerlo aquí Aquí abajo, ahí este potencial sería el segundo, y aquí y aquí. Que iban a ser primero, puede faltar a la misma altura. Entonces, todo Voy a dejar así de algo de aquí, de aquí, de este aquí. Bueno, solamente sería la puntita, pero si lo dejara en si sí, sí, uno en uno y otro en otro. Mira, yo creo que tenés que cortarlo más o menos, así, hay que quitarle la punta y tengo que un poco más por eso lo haré ahora si y que no lo termine lo puedo ponerlo aquí al lado ahí arriba lo tomo ahí así yo tengo que no ahora voy a sacarle punta al cable y para que quede mejor ahí okay, ya lo corté y... le puse una term unos terminales para que sea más bonito ese... Eh, neutro sin están. Este, este es el 1, no, este es el 2 y este es el 1 Si el 1 es que está afuera y el 2 que todo está bien. Entonces el 2, que para la velocidad alta, pues tal Y el 1 Entonces, ahora termino de cerrarlo Pegar esto en su sitio aquí Ponerle unas cuantas bridas para que se vea bien Y organizado Bueno, ya está terminado Así quedó Ya lo conecté todo No sabía, eh, sí Esta es la versión 3 y se conecta por Bluetooth, no por Wi-Fi. Si por proximidad por Wi-Fi, sino por Bluetooth directamente se conecta. Así. así aparece, tiene varios modos, yo lo puse en este. También la resistencia que vieron antes, cuando yo la abrí lo miré, había una resistencia ponteando entre cada entre cada relay. Eso es para medir la potencia. Este medido esto, si ese es interruptor es es puede funcionar como eh, para abrir y cerrar cortinas eléctricas, como para luces, como lo tengo yo puesto ahora, o también para directamente solamente medir Entonces aquí yo puedo ver lo que está consumiendo uno, una salida, y lo que está consumiendo la otra. Por ahora aquí en la aplicación no aparece. Es la velocidad venta y para la velocidad alta tendría que encender los dos y ahí subiría la velocidad. Pero solamente enciendo uno, apago este, ahí de la velocidad baja directamente apagado. Esa sería la velocidad. Bueno, la velocidad alta y la velocidad baja de cada uno. Pero usted también me asombra de ver que está así encendido todo el consumo que está consumiendo el, con el dispositivo, que no lo sabía, y es muy, muy útil. Me comparé un palma de ese. Voy a poner en otro donde maneja 5 o 3 Ampel, Pero quiero saber se consumo siempre de eso Son muy útiles Eso es todo, gracias por ver el vídeo Y adiós Entonces, así era como lo tenía antes Puesto Ahora mismo está desconectado Entonces, Tengo el cable aquí en la mano Para enseñárselo Lo alimentaba por aquí Entonces aquí tenía un puente De uno a otro Cuando lo despegue lo enseño mejor Tiene un puente y usaba estos tres Ahora voy a conectar para que vean el indicador, de encendido Entonces ahora yo usaba el 4, era el que no se usaba ese es un desperdicio porque normalmente esto yo lo uso en el 1 y el 2 encendido solamente, que es la velocidad baja y la media casi nunca lo uso en la alta por eso, le voy a poner esto bueno, ya lo vieron como se lo puse porque estoy grabando esto antes de grabar la otra parte que va a ser al principio del video Entonces lo conectamos. no tengo que encenderlo, también otra tiene, es decir, prim primera cosa que ver, esto es un fusible que tiene ahí. Allá dentro hay un fusible. y cosas raras me lo encuentro. No sé que lo tengo. Es decir, aquí solamente usando, se si funciona desde el tercero al primero, así es un ejemplo. Si enciende el tercero, el primero y el segundo no pueden encender. Si enciende el segundo, el primero no puede encender. Pero el tercero sí puede encender. Así que lo tengo en cadena de. Aquí saco el positivo y lo, y lo, y lo traigo a un lado del tercero déjame abrirlo para ver mejor porque tengo, tengo que quitar la tapa y si te pega todo de aquí Pues tengo que bajar la torta del otro lado porque se corre. Sí, ahora me queda más bajito porque quita la tapa es esta parte, aquí atrás se separa porque va con estos tornillos o arandelas que tienen como ese diseño y de rosca. ese diseño ah, lo que iba a decir era esto porque tiene neutro, porque tiene tierra y es porque esta parte es mesálica y está directamente puesta aquí puesta aquí para agarrarse un esos Entonces, eso, es, eso es de metálico el regalo de cable que hay aquí ese aquí fue... Está agarrado Sí... ¿Con qué? tiene no esta Así esto es un... Como dice, esta caja es metálica Yo lo corté Y lo saqué por ahí Para que estuviera mejor agarrado con, con un poco de la cinta del mismo tape y que sea ahí Para que no se corten los cables Se lo puse Que ya soltó algo ¿Qué fue lo que se soltó? Okay, esto tiene doble alimentación, entonces se puede alimentar por el 12 volt, creo que es O neutro y, y potencial Entonces de aquí sale un solo cable Este es el neutro, está directamente Si va por aquí, que se, se conecta a La carcasa por ahí arriba el, La tierra, no el neutro Aquí viene el otro, aquí viene el, el Creo que este es el negativo, si sí, El negativo es que se desoldó Entonces sí, el Positivo, que es este Viene aquí y se conecta este, al positivo que está aquí, que es el negro. Viene directamente de ahí. Ahí viene el positivo, de, de ahí sale un cable puesto para acá, para el centro. Y del centro del común, de común cerrado, viene para el 3. Es decir, de común cerrado, viene para el 3, para el 2. Del común cerrado, viene para el 1. Entonces, de la salida de común abierto del 1, es eso. Pues eso, eso es la denominación de cont eh, eh, contacto normalmente cerrado contacto normalmente de abierto entonces, del común viene al abierto se conecta al primero del segundo, eh, sí, el segundo se conecta al segundo a segunda velocidad del abanico y el del a la tercera velocidad pero están puestos de tal forma de que sí, esta se si, si este cierra los otros no, se pueden, no, no funcionan y eso es todo con esto, entonces esto lo voy a desarmar para poner el otro